Canelo de Monte. Nombres comunes. Canelo. Canela amarga Catca de Anta. Capororoca. Picante. Maramba. Merambo, palo de ají, Parte utilizada, corteza y hojas. Usos tradicionales. La planta se emplea como astringente, balsámico, carminativo estomático, diurético, antiinflamatorio, antiestermódico y tónico. Se emplea además en el tratamiento de artritis, pulseras, infecciones del trato respiratorio, dolor de dientes, dermatitis, reumatismo e infecciones por hongos, levaduras y bacterias. Actividad farmacológica. Extractos hidroalcohólicos de tallos y hojas mostraron actividad contra la leucemia. El extracto hidroalcohólico de la corteza inhibe la formación de edema plantar en ratas y ratones. El extracto de la corteza y algunos de los compuestos aislados de la misma demostraron poseer actividad antinocicectiva. El polijo. Bodeal causa inmunición de las contracciones inducidas por acetilcolina y presenta respuesta vaso -relajante. Indicaciones. Uso externo. Corteza analgésico antiinflamatorio, hojas, o ayudante en el tratamiento de procesos alérgicos, posología, modo de empleo, oral, infusión, agregar agua caliente a hojas o corteza de canelo, beber varias veces al día. Contraindicaciones y precauciones. No se conocen reportes sobre contraindicaciones para el consumo de la planta. Toxicidad. En estudios de toxicidad aguda realizados en el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional, el extracto etanólico administrado por vía oral a dosis de 2.000 mg kilo presentó comportamiento Acelerado y aumento de la actividad motora de los animales, no se percibieron alteraciones patológicas, formas farmacéuticas y otras preparaciones, infusión de hojas y corteza.